Y Fiel, que te digo que no quiero un novio pero es mejor oro oficial nunca juego de ti oro oficial se llama no sé si se conocen y vamos a ver si me voy a ir mal porque tiene he notado este es este me reguro que tengo frío creo que por una parte de como que con este la primera que no puedo yo creo que es una película no puse así cari viendo algo rojo y voy a escuchar la música sé que algo malo va a pasar Voy Repara el reparar dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Te te te no no es no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 No, no, no, no, me, me voy a morir. Eh. seguimos, otra recompensa no, no, partida no, no, no, no, no, no, no, no, y, eh, Among Us, que te toca la bestia sé, lo voy a eh, no despertar lo juego. No, a borré la bestia otra vez digo, ahora bueno, eh, le dije como si, sí, porque sí, Que así aparece yo sí lo dije porque sí, no dije, porque esto 給爺了。 ¿Cómo me bien ah, no, me voy a acá? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Qué ¿qué? ¿qué? si oh, si sí, se no se repeló Seguro que me curen, no es un deporte género me curen No me puede curar, Vale No me queda otra vez y morí. No, no, me cura, me cura. Sácame. No, pero saca. Mamá, saco sacó morí. Partida o de otra más oh. si no gusta, si vamos a escuchar un video, o sea, dejar su like si quieren, si no en el comentario, dejarle un poquito por acá, me llevo una cuenta para allá arriba eh, y okay. no entro así, esta vez si no me captura en mi primero, como siempre. Cogíme que empecé a jugar. Mira, qué sueño. Ahora pase de nuevo. Como recién, me muero. No quiero arreglar esto. No me digas que viene. ¡Dale, dale, dale, dale! dale le. alé, alé, alé, alé, alé, alé, que alé, ¡Tampoco te creo la musiquita y dije, ¡corre! ¡Qué ¡Tres, boeta! ¡Tresuda! ¡Ah! ¿Y, y el culo se la a parece que se va a No, pero curame. Vamos No, curame. curame. ya curame. No, cuéreme. No, curame. No, No, curame. No, curame. No, curame. No, No, No, No, putísima madre me parece que, que siga jugando el video que yo lo no sé ese ¿O se tuvo tres y conseguí dos nuevos pasó la meta pasó la Digo, tres, tres pasó la meta vale, tu lo el like, comentan soy el cura. Soy el como que me estoy pegando y se lo